Los libros de una familia normal vuelven ahora como nunca los habías visto. Otra versión con increíbles nuevos dibujos y que además llega a muchos más países. Ya tienes el tuyo, puedes conseguirlos en el pack de lanzamiento que además trae un póster. Búscale en las librerías. ¡Hala! ¡Soy Lina! Y ahí estamos y el ¡Y ya nombre soy nombre. Raptor! ¡Eso de transformar es Raptor Oli! ¿Cómo estás? Y juntos somos el todo Dinámico. <risa> bueno, a ver, tendríamos que ponernos un nombre un poco más original. Ver, todo no, Está muy visto. El... Lina, Raptor, Linaptor Sí, bueno, pega, na, Linaptor rap, queda el, el rap de Lina ya <risa> <risa> Chicos, así que antes que nada Quiero que hagan muchos likes para más videos de este estilo Suscríbanse tanto a mi canal Si de no canal dejas de like, Pastor. Lina muere <risa> Ay, pará, me quedé con los brazos raros, mírame Está aplaudiendo no sé Ya se suscrito Ya se ha suscrito, que lindo está aplaudiendo, mírenla Bueno, pará, empecemos ¿Quién, ¿Quién rompe el bloque? Te dejo el honor de romper el primero Buah, buah, buah, pero pará, pará, pará, pará Tengo que dar un discurso por este gran honor Que Agradecer a mis padres, a mis madres, a mis primos, te, a mis sobrinos tiro, ¿eh? Y... Vale, ya ¡Ah! No, pero... Te... No al menos te dio algo, te dio algo piola, te dio algo bueno No, porque todo no le he roto, te sigo esperando que, que regreses sí, sí. A ver Vale, ahí va Ah, te caíste ah. Ew, un, un libro encantado con espinas ¿Sabes cuál es la mejor forma, creo, cuando tenemos solo un bloque? Ir saltando. Porque hace creo eso. que, ¿viste? Si saltamos, me parece que no nos morimos. A ver si mi teoría ver, es correcta. A ver, a ver. A ver el, el que se caiga, es impécil, el que se caiga, es impécil, el que se caiga, es impécil, el que se caiga, es impécil. No me caí, ah, no me caí. Ven, no, ven. Pero no, pero, ¡Rastos nuestras <risa> cosas. <risa> <risa> ah, perdemos todas, ¡No perdemos todo esto! Las cosas, para, para, para, para, para, Menos mal, esto sí está bien el, hay, hay un problema, lo que pasa es que en este Minecraft, Cuando tú hagas la mera y quieres golpear Hay un punto en el cual no te está viendo Pero si pegas, te da un golpe Mira, ya me cansé, <risa> revivo y te mato siete <risa> veces ¿eh? Te mato siete no, veces Próbalo, pruébalo, pruébalo ¡No, espérate! <risa> sí, sí, no lo probé, pero no importa, me queda a gusto Eso lo <risa> Tenemos un cobre ¿Eh? ¿Cómo ¿Un que A ver, es manzana Palitos, bueno a ver, un poco de comida para cada uno Soy el rey de los palos, tranquilo que pude, Ok <risa> Yo me quedé con toda la comida Me da igual, vamos a romper esto eh, eh, el, norte vas... eh, el norte está Hacia allá El norte está Hacia allá Salió, salió un, un lucky block y Yo no lo quiero romper, me voy a morir tú, tú confirme, tú confirme. Y... ¿Ah? Discos Ay, pero Dios, creí que eran enderpearls Estaba segurísimo no. de que eran yo No, decía, wow, tengo discos, pero encima idea. Tengo un disco de cada uno O sea, ahora tengo 800 discos en el inventario Que no me sirven para nada, ¿querés musiquita? ¿Podríamos decir que tienes la vida El ritmo de la vida? Uy, sí, tengo el ritmo en la sangre A ver qué es esto, ahí o sea, ¡Ah, yo, un libro más. Te juro que tenía miedo de que me explotara en la cara eh. O sea, de que nos explotara Bien. todo Yo voy a ir poniendo un poquito más de suelo Vos anda picando el, el bloque Y esperemos que no salga nada que nos reviente ¿Sí? Gracias Toma, te encargo tú en de la construcción Que te veo con unas habilidades constructiles más altas que las mías Super. sí, ¡Oh! súper grande Mira, voy? es grieta, Este es mío, este es mío, este es mío Seguro que es malo Ah no, mira, pero pero basta de libros Ahora qué es, lealtad Y aporrear, que es esto? Ese es el libro del Lina Gamer Ya <ríe> disponible en todas las bibliotecas <ríe> Ahí el spam Para, ahí está, cuidado eh Ahí está, tenemos, ¿cuál es el bloque? Este Ah ok, oh, Latinado. Mira, latinado a hacer, vamos a hacer una latinado. cosa, vamos a rodearlo De madera no, vamos a dejarlo así. Tengo miedo. No voy a saber después cuál es. Necesitamos poner una florcita o algo después que haga que sepamos cuál era el libro, ¿sabes? Y tendría... Ahora voy a hacer un... Uy, a ver, rápido. ¡Oh, un ¡Tómelo, hacha! Tómelo. ¡Un hacha! ¡Tenemos un hacha! Podemos romper cosas con un hacha, pero ahora no me toca madera. ¡Qué lástima! Ahí está, mira. ¡Oh! ¡Ay! ¡Un cerdo! cerdo Vas a ser mi mejor amigo. Eres como Lina, una cerdita. No, para estoy acá de nuevo. Hola, no no mates al cerdo. El <risa> cerdo, voy contigo. Ay. Ay. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? <risa> Ahí está, vamos a. ¡Uy! una. Un color. ¡Arcoiris! Deja, espérate, déjame a mí. Sabía que al final pusiste tal en mí. Na, na, na, na. ¿Qué te pasó? ¿Raptor? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo te, caí, que... ¿Cómo te caíste? ¿Cómo te caíste? Me terminó la europeo. música de repente, estabas <risa> cantando súper <risa> feliz y dije ¿Qué pasó? ¿Que se cayó? <risa> ¿Qué, qué, qué, qué, era, ¿Era algo bueno por lo menos? Era, algo eh, chido. era... no, bueno, esto, oro. ¿Vos querés oro? Yo no, la verdad es que bueno, no me bueno, pero bueno. Es que desde que me volví europeo busco oro por todos lados. <risa> ¡Pará! ¡Tenemos un pico! ¡Eu! ¿eh? ¡Nuestro primer pico! Oh, nos hemos dado un pico, muy bien. Ya podemos soy. separar eso. <ríe> Ay, ah, y en ahora verdad, verdad, con sabemos. piedra es más fácil... Más fácil. Ok, yo mientras voy rompiendo esto. Ahí está, listo. Eh, no ya tenemos mira. una cosa. No hay que eh, picar el bloque desde arriba del bloque, ¿ok? Hay que picarlo desde oh. los costados. Pafe, Así, pafe, ¿ves? Pafe, pafe. Ay. Así me gusta. Raptor, decime por ¿Qué? favor que no sos alérgico. ¡Ay, me gustan las abejas! Qué bueno, He hecho un video estando 12 horas sin una abeja. Así que si, si has visto, sí. Para, <risa> voy a ponerle florcitas. Para que estén comas las abejitas. Ahí está. Bueno, las, la abejita. Yo voy a lo importante, ¿ves? En vez de romper el bloque, yo me. ¡Abeja, ¿dónde se va? Se fue. Hasta aquí abajo. Yo le estaba poniendo vale. flores y se fue. Voy por allá y le pego. ¡No, no le pegue. Y, y le erraste. Encima le erraste. <risa> es llevaste? complicado. ¿Qué, ah, ¿qué no? quieres, caja? Pensé que te había llevado con vos el pico Sabías que teníamos un pico, no? Sí, yo te dije que nos habíamos dado un pico Mira, llegó la abeja Ay, ay, ay Ay, abeja Ay, abejita, mi amor eh, alguno de nosotros dos tiene que hacer un refugio, ¿verdad? Por si se hace de noche, no morir, no sé, algo así Por supuesto, tú déjame que yo pico y mientras tú construyes todo Ok, toma Voy a hacernos una hermosa casa de piedra, de piedra es, lo no es lo que hay Es lo que hay, ok Que es locura, no, que locura ¿Qué? Es locura? ¿Qué? ¿Toma, Oh, gracias, pero no tengo mesa de crafteo Empecemos de... por ahí Bueno, y tienes un árbol que lo puedes mirar cuando quieras No, mi arbolito Es, es parte de la cosa de la abeja No entendés nada oh, Uy, Un caballo zombie ¿Me puedo subir el caballo? No lo sé, no tiene silla Pero tiene armadura, mira, toma qué le vamos a dar armadura? Ah, sí tengo silla, toma Si querés, no sé dónde vas a ir Porque no hay lugar, pero si querés a ver, pero ahí hay Es un caballo zombie, no te puedes subir al caballo zombie es los límites que vos te estás poniendo. ¿Estás tirando al caballo? No, solo le pegaba así que me mordía, pero no me mordé. Ah, ¿Por qué querías que te mordiera? Quería saber. ¿Qué? ¿Qué? Oh, oh, oh. a ver, mi amor, me estás. Ah, me querías matar, ¿eh? Me quer... no, no, ¿Te no, no, no, te quería, te quería, me... quería empalar. Empalar, te que quieres... es peor. Ah, ok, te devuelvo el favor. ¡Ay! No, más bloques de. ¡Ay! No se cae, Toma, te lo devuelvo. Te lo devuelvo, claramente no es un buen arma. Toma, para vos, una linda espadita de hierro. No te la di, ahí está. Cuando quieras me la puedes echar. Capaz solo te la quería presumir, ¿ok? no te la quería dar realmente. Tenemos bloques? Dame, bloques, dame bloques, dame bloques, todos los bloques que tengas. Uy. No, tranquilo. porque me los gastas todos y así que mejor no. ¿Cómo que no? Pero quiero llegar al desierto. Ya, mira, te voy estos bloques que no sirven. No para seas Toma, egoísta, pa pa tí, dame. Pa bueno. Para ti, para ti. ¿Por uno me los das? ti. Ah, que tengo cordero cocinado ¿De dónde salió eso? Me lo dio un, un, un lo que lo parece Mira, Muy yo bueno, voy a bueno. sacar todo lo que no me sirve y es Sí, pero no mío. me lo haces a mí Sabes que tienes un vacío de allá lejos y lo puedes botar, ¿sabes? No, te lo doy a vos para que lo guardes ¿Tú? Para que guardes mi basura Lina Burrito, tú eres más inteligente que la Lina que está ahí ¿Eh? Bueno, te tocó estar acá conmigo, ¿eh? Bueno, Mira, con la ven. Burrito también, pero conmigo Tenemos la solución a nuestros problemas ¿Qué? La cosa es que tenemos que saber cómo utilizarlos Voy. Agua, lava y piedra Dame la piedra no, no, no, no, dame, dame piedra a mí primero Ah, está bien, te doy piedra hacer un, un, una máquina de, de piedra ilimitada Con 32 te basta, ¿verdad? No ¿Cómo queda? que? ¿No sabes, Lo dijiste como si estabas re seguro de ah, Tengo que hacer esto y no sé qué Y de repente no tengo ni, ni la más pálida idea de cómo hacerlo No tengo ni la más pálida idea de cómo hacerlo <risa> Bueno, no importa, no importa Si no, no pasa nada porque ya estoy cerca Mira, al final Estoy llegando a la isla Mira, ahí Ah, Aunque ya tengo, recorre, tengo un problema, eh Y es que voy a quedarme a unos bloquecitos Que no llego por nada ¡No! ¡Tan cerca y a la vez tan lejos! Mira, Raptor! ¿A dónde estoy? No me veo claro, porque es estoy es muy alta Estoy solucionando el problema ¡Ya te... ¡Uy! Casi me caigo! No, por favor, no te mueras, ¿eh? Allá hay... Uh, uh, Raptor... Eh, no sé si es buena idea ir para allá igual. Vamos, mira, ya llegué Llegué, Raptor, vení Vamos al desierto, que hay un Lucky ahí ¡Hay agua! Uy. En el desierto, aunque, aunque no lo creas Hay agua, hay varios luckies. ¡Genial! Eso nos viene perfecto ya que tenía sed ¿Tenés sed? Mira todo el agua que tenemos acá hola Pero si es un lao, literalmente ¡Oh! ¡Tengo miedo! Ahí está, listo, se cayó ¿Cómo salgo ahí? Estás hundido Acá hay otro Lucky, es uno violeta A ver qué hay agarra agárralo No hay nada, la verdad, saplings solamente yo le estoy dando con mi pico, ¿entendés? O sea, así de triste es la cosa No, esqueleto, ni se te ocurra ¡Ni se te ocurra! ¡Fuera! ¡Ah! Esa, esa fue gratis, ¿eh? Una Mira, una diagrama, para ¿eh? Bueno, bien, nunca... Pero ya tenés una Ok, una. tiro cosas que no sirvan, listo Y ahora nos quedan los que buscando están abajo del de agua, ¿verdad? Voy no. a ver si encuentro algo en esos lácteos ¡Yo estoy buscando el tesoro! Tesoro perdido de todo en camón. está difícil acá abajo del agua picar Vamos, oh, Alina, pica, pica, ¡Qué ah, Me salió un hacha. Pensé ver, que, había, no. que iba a salir algo súper genial. Pues yo creo salió. que está bastante genial el hacha, ¿sabes? Bueno, ponele, eh, Ponele, te estás ahogando. ¡Ah! ¡Está que ¡Ah! <risa> ¡Que hay un bicho! Me... ¡Ah! ¡Que era un pez lobo! ¡Me atacó! ¡Ay! ¡Pero cuidado que hay ahogados! ¡Y hay una araña! ¡Y nos vamos a morir, ¡Ah! Raptor! ¡Raptor! Tranquila, esto, esto se arregla, esto se soluciona. ¿Cómo? Ah, con el tridente, es verdad, tenés el tridente <risa> Me había olvidado Mira, vas a darles un poco de su propia medicina A ver, eh, te acabo de dar el pez lobo Así sí, que un bien poco mala cosa A ver, Ay. me están viniendo a buscar, Ay. ¿verdad? Los ahogados Sí, están viniendo a buscarme Chau, chau, chao. Eh, bueno, Raptor, creo que, que fue un placer Pero me parece que acá termina la aventura por hoy, ¿eh? Porque, porque... Lo voy a dejar aquí Ahí, Pero, Mira, se está haciendo Se está haciendo de día, Raptor, podemos ver un nuevo amanecer que probablemente sea el último. ¡Ah! Yo te protejo, yo te protejo, pequeña de misera. Ahí está. Vení, vení, Raptor, vení a mirar conmigo El nuevo amanecer Y hasta acá vamos a llegar por hoy Así que espero que les haya gustado el video Recuerden dejar su like si quieren una parte 2 Raptor está ahí esperando a darle a esta. dale, dale, con todo Pero, Raptor, pero, Raptor. ah, me lo dice Me van a matar, me van a matar No, no, no, no, no, no, no, no, no